Vamos a proceder en el webinar. Vamos a eh, Rubén va a exponer aproximadamente un, durante una hora sobre Cloud Native Kubernetes y al final tendremos una aproximadamente una media hora de, de preguntas. Bien, eh, dandoos la bienvenida a este webinar de Kubernetes, eh, es deciros que, que este webinar es un es una es una acción formativa del campus corporativo del sector TIC que realiza la Consejería de eh, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades para mejorar las habilidades y las capacidades de las personas que trabajan en el sector TIC andaluz. Eh, este campus corporativo del sector TIC se, se imbrica o se da vueltas en torno a cinco escuelas, que son la Escuela de Dirección, la Escuela de Management e Internacionalización, la Escuela de Marketing y Venta, la Escuela de Tecnología, la Escuela de Aspectos Locales y Normativos, y por último, la Escuela de Habilidades Profesionales. De todas formas, tenéis todo el catálogo formativo, eh, ya sabéis, en el portal de formación, en el que podéis acceder. Bien, eh, esta tarde, eh, para el webinar, vamos a contar con, con Rubén Darío Galán, que tiene una amplia experiencia, que tiene una amplia experiencia en el tema cloud. Eh, Rubén Darío Galán Martín es ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Sevilla, experto en Big Data y Data Mining por la Universidad de Sevilla y máster en Dirección de Empresas por CESMA Business School. Desde el año 2004 viene trabajando en Telefónica en diferentes posiciones hasta la actualidad, que es responsable del desarrollo de negocio, transformación digital de empresas y administraciones públicas y en el territorio sur de Telefónica. Bueno, pues no quiero robaros más, más tiempo, porque realmente lo realmente importante es que escuchéis a, a Rubén Darío. Nada, os dejo con Rubén Darío. Rubén Darío, adelante. Bueno, eh, perdona, eh, se me olvidaba comentaros que eh, os he puesto ahí en el chat el enlace a la evaluación del webinar al final. Eh, por favor, eh, sería muy interesante que nos respondierais todos los todos posibles para que nos ayudéis a hacer mejor el trabajo y para ir mejorando en nuestras actividades. Pues nada, os dejo ya con Rubén Darío para que os hable en torno al cloud native Kubernetes. Adelante, Rubén Darío. Rubén, no te escuchamos. Sí, ahora sí me oís, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias, Juanjo, por la presentación. Y empezamos con el, este sencillo webinar. Vamos a intentar que sea sencillo, porque, aunque bueno son conceptos un poco abstractos y complejos, pero, bueno, es es la segunda parte, ¿no? Vamos a llamarlo así, de, de, de varios webinars que llevamos haciendo. Hicimos uno que, que englobaba todo lo que es eh, la nube pública, privada, híbrida y todo lo que tenemos hoy en día, que es una especie de presentación de, de la actualidad en nube. Luego eh, desgranamos un poco y nos centramos en Docker, eh, que es la parte la primera parte ¿no? de, de la, la cloud nativa, y ya ahora, este segundo webinar, eh, o tercer webinar que hago con, con vosotros, que estoy encantado de estar aquí con vosotros, por cierto, eh, se trata ya de dar un paso más allá y hablamos de Kubernetes. Sin embargo, para aquellas personas que no hayan podido ver el vídeo o el webinar anterior, vamos a repasar rápidamente tres conceptos eh, imprescindibles, porque para conocer Kubernetes, previamente debemos conocer eh, Docker, que es la... Tecnología que utiliza Kubernetes para trabajar, ¿vale? Entonces, eh, este es el contenido. Tiene una parte que es de Docker. Bueno, vamos a hablar un poquito de él y, y a conocerlo. Eh, vamos, a, vamos a hablar de orquestadores, que cuando terminemos de hablar de Docker veremos por qué es necesario un orquestador. Y ya pasaremos a hablar ya del orquestador de facto, que es Kubernetes, con algunas cositas y aunque aquí pongo muchos conceptos técnicos, eh, que sí, que es verdad que este webinar es un poquito más técnico. Eh, tampoco pretende ser ese el objeto, sino que conozcáis la tecnología y que luego sigáis investigando, sigáis trabajando, que en vuestras empresas lo implantéis en, en modo prueba al principio para ver cómo es, cómo funciona y demás. Yo hago unas conclusiones que siempre me gusta poner al final, las de sino y veremos algunas cositas de esto. ¿no? Entonces, sin más. Seguimos adelante. Este eh, la, lo que hablaba al principio no vamos a repasar un poquito que era Docker, es una herramienta imprescindible para la transformación digital de hoy en día en 2020. Yo no concibo hoy en día ninguna aplicación que se desarrolle a tiempo cero que no vaya sobre que no esté contenerizada. Eh, no concibo desarrollar eh, Python, Python directamente. Eh, sin que vaya sobre una imagen de Docker. Ya no, no, es que mm, no veo el por qué voy a tener que hacer una aplicación monolítica cuando existe esta mm, tecnología al alcance de todos, que antes no era tan fácil de hacer. Antes necesitábamos tener muchísimos conocimientos, muchísimas cosas para poder bajar en temas de contenedores. Entonces, Docker. Eh, hay muchas, eh, muchas empresas, muchas eh, o, no solamente esta Docker, hay otras tecnologías que también utilizan con, eh, contenedores. De hecho, Linux eh, ya trabajaba hace años, desde el principio, en su kernel, ya tiene la capacidad de hacer contenedores. Lo que pasa es que Docker lo ha facilitado. Es una cap de valor que abstrae la dificultad que tiene de crear un contenedor. Eh, ¿Y por qué Docker ha sido tan bestial en su su progresión, fácil de utilizar, y se puede montar en cualquier dispositivo. En una Raspberry, por ejemplo, en un ordenador, en tu ordenador portátil, en un servidor, en un servidor físico, en un servidor, en un servidor virtu virtual, o, ¿por qué no?, ya en cualquier servidor de, de, de nube, en Amazon, en Azure, en Telefona, en cualquier servidor podemos montar Docker, ¿vale? Eh, está muy muy muy estandarizado, muy es muy popular, con lo cual hay muchísima gente detrás, muchísimas, muchísimos contenedores ya realizados, muchas imágenes ya montadas y, y es muy estable. Y como sabéis, la, la, el desarrollo de los, de las aplicaciones que, que, que cada vez son más complejas porque tienen multitud de funcionalidades, te va a permitir utilizar la metodología de microservicios, que es crear un pequeño servicio para hacer algo en concreto. Hablamos, hablábamos al principio que ese microservicio podría ser un streaming, supongamos, Netflix, ¿vale? Netflix, que directamente tiene un montón de microservicios, que uno hace el streaming, otro hace el usuario, la cuenta de usuario, la serie de datos, los pagos... Un montón de cosas que hay detrás de, de una función, ¿no? De una, una... de Netflix, ¿no? Y esta gente ya utiliza desde hace mucho tiempo los contenedores. Entonces, eh, nos va a permitir encajar como un guante este tipo de metodología. Está utilizado hoy en día también DevOps, ¿vale? Todo lo que es eh, operaciones y desarrollo, todo junto, nos va a permitir trabajar de una forma sencilla. Y como sabéis, todas las aplicaciones, o si no todas, me, me atrevo a decir ya mmm, que el 99% se desarrollan ya web, con frontales web, que nos va a permitir que sean operables y ejecutables y gestionables desde cualquier entorno. Y así los usuarios pueden trabajar desde su móvil, y desde cualquier sitio. Luego es fácilmente replicable en, en un entorno de app móvil. ¿vale? Entonces, eh, todo lo que todo lo que teníamos, todo lo que es Docker nos permite trabajar de una forma muy, muy Estable y, utiliza, y y utilizando una herramienta sencilla e intuitiva. Mirad, con, poca de, con, con pocas, digamos que con pocas herramientas, con pocas código con poco código, tenemos mucho. Mirad, aquí tenéis una diferencia que, que, que tenemos que, que tener clara, ¿vale? El cacharro, el hierro, el ordenador, el servidor físico, lo que sea, aquí se llama infraestructura, ¿vale? Que puede ser lo que sea, tu ordenador, un servidor, lo que tú quieras. Eh, antiguamente, antiguamente no, a día de hoy existe la virtualización. Entonces, esto es un cacharrito que se llama un software, que se llama hipervisor, que hay muchos tipos. En el Blender, en el blender que estamos eh, haciendo de, de Docker, hay uno que vamos a utilizar que se llama VirtualBox, de, que es open source, ¿vale? que te va a permitir pues, virtualizar máquinas virtuales donde va el sistema operativo, cliente invitado, el sistema operativo invitado y las aplicaciones sobre una misma máquina virtual. Entonces, tengo, mi, imagínate un servidor o tu ordenador y en función de la CPU que tenga o, o, la, o la memoria RAM, puedo montar tantas máquinas virtuales como yo quiera. ¿Vale? Pues, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes un ordenador mmm, y eres capaz de montar en él, pues, tres máquinas virtuales o dos. Ya más de dos, no sé yo si será capaz. Tres. Pero es que, eh, y, y ya el recurso físico se ha agotado. Docker no. Docker al, al aprovechar la infraestructura y el mismo sistema operativo para todo lo que hace es montar el demo Docker, que ahora hablaremos de él, y permite instalar multitud de aplicaciones en el mismo cacharro. Software físico en el mismo... Infraestructura física, ¿vale? O, o virtual, también se puede montar sobre una máquina virtual. Aquí arriba podemos montar nosotros Docker, ¿vale? Entonces, lo que permite es exprimir al máximo la infraestructura que yo tengo de una forma muy sencilla, muy, muy sencilla. ¿vale? Entonces, además, un tenedor por sí mismo, que es este, que aquí vamos a llamarle, vamos a pensar que este es el tenedor, lleva in, embebida todo lo que necesita ese, esa aplicación para funcionar. Pensemos en el streaming. Una aplicación de streaming va a necesitar, pues por ejemplo, un sistema operativo. Vamos a suponer el Ubuntu. Y va a necesitar también pues, un Tomcat. Y va a necesitar dependencias de Java. Y luego voy a programar en PHP el código del streaming. Y todo eso lo voy a meter en un contenedor, ¿vale? ya empaquetado y cerradito, que va a poder funcionar en cualquier sitio y a cualquier hora, ¿vale? Yo lo puedo construir. Entonces, este señor que está aquí genera ese contenido, esa imagen, y otras personas la pueden utilizar. Pero el mismo usuario, el mismo usuario puede actualizar la aplicación y otras personas igualmente pueden echar mano de esa primera versión y utilizarlo donde quiera. Y además esa, esa aplicación la puedo montar en la nube, la puedo montar en los servidores físicos y puedo acceder a ella desde mi portátil directamente, sin la infraestructura. Entonces, nuestro contenedor se queda bien cerradito con todas las dependencias, todas las librerías y listo para funcionar. Como ejemplo, venga, vamos, vamos a poner este código de streaming, necesitaría un servidor montarle todo lo que lleva el montarle todo lo que lleva eh, el, el lenguaje de programación, eh, los, los frameworks y todo lo que haga falta yo solito, y a lo mejor me tiro tres días montando eso y hace, y hace y a, para que funcione con el contenedor no una vez que yo lo hago todo se queda hacer se queda cerradito y cualquier persona lo va a poder levantar vamos a llamarlo así que lo que se dice es construir ¿no? en, en el lenguaje que tiene sus propias eh, nomenclatura que vamos a ver ahora y aquí estaría un poco su arquitectura es súper fácil no hay más que un demonio docker que es este que en mi ordenador está corriendo el programa este continuamente yo tengo el demonio docker que es el software que está continuamente corriendo corriendo, corriendo, corriendo sea en Mac, sea en Windows o sea en Linux a mí me gusta trabajar en Linux directamente porque está mejor, más estable y todo esto, ¿no? Entonces, yo tengo mi demonio, que es un software que él está a, corriendo continuamente. Y en función de lo que yo le diga, las instrucciones que yo le diga, pues este demonio va a hacer algo en concreto. Por ejemplo, vamos a montar un servidor Nginx, este de aquí, que no es más que un, un, un servidor capaz de hacer um, páginas web y montar desarrollos desarrollo web sin necesidad de que tú tengas que tener. Toda la infraestructura que lleva esto detrás. Alguien ya ha hecho una imagen, ¿vale? Que está montada en un repositorio que se suele montar en Docker Hub, ¿vale? Es el repositorio. Y ahí están todas las imágenes ya precargadas. Entonces, tú simplemente invocas esa imagen y dices, oye, quiero es esta imagen? La pongo aquí. Y entonces el demonio la arranca. Vamos a arrancarla. Y en ese momento que se arranca, se genera un contenedor. Y ese contenedor es... Esta imagen que ya está funcionando. Y aquí el propio contenedor está corriendo sin que nadie le tenga, eh, tenga que haber montado nada más. Sino que ya tengo yo un contenedor montado de Nginx, mon sencillo. Vamos a poner un caso más sencillo: WordPress, que todo el mundo conocerá. Ha un WordPress que además necesita una base de datos. Pues con, el, con yo podría tener un contenedor con todo lo que lleva el WordPress, el sistema operativo y demás, y otro contenedor con otro sistema operativo, pero con el, la base de datos. Y lo interesante es que estos contenedores y sistemas operativos que hay aquí se pueden montar sobre infraestructuras muy livianas, sistemas operativos muy livianos, ¿vale? Y solo para hacer esta funcionalidad. Imaginad un sistema operativo que ocupa un mega, ¿vale? Porque solamente tiene, necesita hacer algo muy concreto y no necesita más funcionalidades. Entonces tenemos el cliente, que es las órdenes que yo le doy a, a mi ordenador manualmente para ejecutar algo, para decirle la demonio de Docker algo. Luego están las imágenes que ya se han creado, que tú puedes crear tus propias imágenes. Y luego está, vale, aquí están las la descargamos con una orden y directamente se van ejecutando nuestros contenedores Y de esta forma, en la misma infraestructura, en tu mismo ordenador, el blender de, de, de Docker que vamos a hacer en este mes, vamos a hacer práctica de todo esto y se va a ver prácticamente, por ejemplo, el, el fin será hacer una domótica, ¿no? Contenerizada de, de, de esto. Y es cuando se ve esto realmente operativo, pero con esta imagen que tenemos tres partes, es se, se puede ver sencillamente en lo que consiste un contenedor. Claro, pero eh, resulta que Insisto que no voy a hablar mucho en el tema de Docker porque ya hicimos un curso, un webinar anterior y era como un requisito ¿no? que supierais ya de qué iba este tema. Pero bueno, he hecho este pequeño introducción. Vale, si Docker está muy bien y es fantástico, resulta que a mí me gustaría que unas funcionalidades deseables, que sean, oye, yo es que quiero además que haya una asistencia en el despliegue y en su actualización de mi, fun de mi aplicación de la base de datos, de que esté operativo el streaming, de que esté operativo el, el frontend, de que esté operativo eh, los cálculos, lo que sea, las funcionalidades que tú tengas. Claro, Docker te dice, yo quiero hacer este, este contenedor, este y este. Levanto tres contenedores. ¿Qué pasa si el servidor se rompe? Porque no puedo acceder a este servidor. ¿Y qué pasa si yo tengo un sistema de matriculación de alumnos y ese sistema de matriculación de alumnos, en un pico, porque todo el mundo empieza a hacer el, eh, la matrícula, se colapsa. Pues porque este servidor físico tiene una CPU concreta, no tiene más. Y si hay mil personas haciendo una matrícula, es que el servidor no puede atender todas las aplicaciones por pura física. ¿vale? Entonces, a mí me gustaría que si el servicio se reinicia eh, o el ordenador se rompe o sea, tal, que... que que superviva, se llama resiliencia, ¿no? que, que de una forma se eh, responda a los servicios, a, a los recetos. Y también me gustaría que comparta hardware de distintos sitios. O sea, que yo pueda tener dos servidores distintos aquí en mi, en mi empresa, uno en Azure y otro en Azure, y que todos ellos se utilicen de una forma coherente. Y que la aplicación se monte o el contenedor se monte donde alguien le diga que se tiene que montar porque ahora en mi espacio de disco duro que tengo, en, en mi empresa, no se puede montar. Y hay que buscar otro sitio. ¿Dónde? En Amazon. Pero yo quiero que esto se haga automáticamente. Con Docker no puedo hacer esta funcionalidad automática. También me gustaría que la gestión de configuraciones y los secretos se haga de una forma sencilla. Esto de los secretos y las curaciones son, pues, las passwords y todo ese tipo de cosas que hay que yo no quiero que estén en un contenido, ni mucho menos. Yo creo que esté encriptado en algún sitio y que cuando vaya a uno de esto, de alguna forma, alguien sepa que esa datos con esto de password accede, pero de otra forma, no. Docker no te va a hacer eso automáticamente. Me gustaría que algún sistema me hiciera esta gestión de secretos. Y también me gustaría monitorizar todos los contenedores y tener claro si uno está a tope, si no está a tope, si le queda más vida o, o si está colapsado, si no. O sea, monitorizarlo en tiempo real. Esta cosa me encantaría tenerla. ¿Las tengo con, las tengo con Docker? No. ¿Qué es lo que se ha hecho? Orquestarlo. Se hace un que ¿Qué ha salido a manejar esto? Un orquestador. ¿Qué es el orquestador? Pues un sistema que es capaz de... Isolar esto que estamos viendo aquí que si un contenedor se fastidia se cuenta y lo levante, que si un contenedor tiene un montón de peticiones el propio orquestador diga, ostras, es que aquí hay un flujo muy grande de operaciones voy a levantar otro contenedor igual y además lo voy a levantar en otro distinto, o es más tengo otro, pero yo quiero uno nuevo porque los tres ya están al 80% y mi política dice que si más del 80% lo, los servidores pueden fastidiarse entonces quiero que automáticamente haya un nodo nuevo donde poder agregar nuevos contenedores entonces hay distintas formas de montar en producción todo lo que estamos hablando porque hacer por sí mismo no es lo suyo para producción por eso mismo te, estamos, te estoy comentando porque él no es capaz de hacer la resiliencia por sí mismo entonces tú, tú tienes varias formas o haces manualmente los contenedores y estás ahí 24 horas al día en tu, matic, en tu máquina física virtual, viendo que un contenedor está vivo, está muerto, o, o cómo está el destino, el servidor, y lo monitorizas tú manualmente, cosa que no, no es lo suyo, ¿vale? Y o bien utiliza servicio de estación que ya los proveedores cloud ya tienen, como Amazon, Telefónica, muchos ya tienen estos servicios, o bien Tú coges y te montas un orquestador de contenedores en tu propio clúster. O sea, tú tienes tus máquinas, que pueden ser máquinas virtuales o máquinas físicas, aquí he puesto yo máquinas vir virtuales, pero pueden ser físicas. Ya hablamos en, la, en, la, en, en el primer curso de esto, que lo suyo es montar hiperconvergencia, y después de la hiperconvergencia montar las máquinas virtuales, y después de las máquinas virtuales montar, montar eh, los... Bueno, este tema de, de, de Kubernetes y demás y después pues otras OpenShift y cosas de estas, pero bueno, vamos por partes. Entonces, o lo monto en mi máquina física o lo monto en, la, en, en un sistema de orquestación de cloud o en mi... o lo hago yo solo. Perfecto. Entonces, ¿qué te va a hacer? Trabajar con un orquestador. ¿Para qué? Para que me despliegue los servicios de comedor automáticamente, para que me gestione el clúster, todos los nodos de una forma uniforme y visual que yo tenga los contenedores en una forma, de una forma lógica y, y controlada. O sea, que este contenedor, este y este, estén trabajando para esta aplicación. Pero tengo otra aplicación que está aquí, que hace, mmm, eh, yo qué sé, eh, lee el, el, el código genético de, del COVID, porque está, ahora está haciendo esto, y quiero que lo mande a Nueva York o no sé qué. Pues esa, inter integración, esa in integración, quiero que esté todo y que si se cae una, una, un pequeño microservicio, se levante, ¿vale? Que pueda gestionar diversas aplicaciones, que gestione el ciclo de vida de esos contenedores, reiniciarlos si fallan, el que se puedan conectar, el Service Discovery, ¿vale? Esto permite que, que los... Con los contenedores se puedan conectar unos con otros y se puedan, no tenga que yo estar haciendo manualmente oye, la IP de este contenedor con la IP de otro hago una red, la creo y demás que con Docker en el, en el curso de Blender veremos cómo se hace una red de, de, de Docker y veremos que mmm, con Kubernetes o no, no veremos con Kubernetes pero con Kubernetes es muchísimo más sencillo, ¿vale? es otro nivel, servicios de red, load balancing, esto permite que yo pueda trabajar en un creador con el balanceador que trae el propio proveedor cloud. Yo, por ejemplo, he montado en, cloud, en el VPC, en el Cloud Data Center de ACENS, que os recomiendo que echéis un vistazo en esto, eh, porque tiene su propio balanceador de carga y el propio, el propio Kubernetes es capaz de gestionar ese balanceador sin que yo haga prácticamente nada, porque ya me lo da el proveedor. Es un peso que me quedo en medio. Tiene el moni monitorización, chequear y autoescalado y gestión del escalado. Vale, genial. Esto es lo que es un orquestador. ¿Y qué orquestador utilizo? Pues hay mmm, varios orquestadores. Voy a pasar a esta transparencia, ¿vale? Primero, tenemos varias, varios orquestadores. Está el de Apache, el Mesos. Este es más, nueve, más nuevo y está cobrando más importancia, el Nomad. Y el propio de Docker, el Swarm, ¿vale? Que, que no ha tenido mucho tirón. Pero aquí está el rey de todos, Kubernetes. ¿Vale? Que es el que se está utilizando de forma masiva. ¿Vale? La importancia de la orquestación es crucial. Mirad, aquí tenéis el esquema donde hay una sede central, donde tenéis 1 2 3 cuatro máquinas físicas o virtuales, da igual, ¿vale? Que puede estar o no en hiperconvergencia. Y aquí tenéis otro, en otra sede remota, otro nodo, el 5 y el 6. Pero en nube podéis tener también otros 1, 2, 3 nodos en Amazon, en Telefónica, en Google, en Azure, en donde sea. Esto lo podéis conectar todo de una, de, con una red, ¿vale? Está conectado todo. Montamos Docker montamos, y montamos Kubernetes y te va a permitir que la información y las aplicaciones estén en cualquier sitio, pero tú no tienes que saber dónde está. Y que si este nodo, yo quiero apagar el 3 y el 4 y el 5 eh, Kubernetes, mmm, lo deja apagado y cuando hace falta lo levanta pues para consumir menos, por ejemplo, o menos recursos y utilizarlo para otras cosas, por ejemplo. ¿Vale? O sea, es capaz de gestionar juegos y es capaz de, de gestionar eh, eh, los propios contenedores, que vamos a hablar un poquito más de ello, ¿vale? Ahora. Entonces, decimos que una vez esta pequeña introducción, ¿no? Para, para, meter, para introducirnos a Kubernetes y saber dónde estamos y posicionarlo, Kubernetes ya en sí mismo tiene eh, fue desarrollado inicialmente por Google, eh, basado en, en BOR y programado en Go, es open-source igual que Docker, ¿vale? Docker tiene versión open-source y también de pago, que depende de, de, la, de la edición que, que, que tengamos, pero Kubernetes es, es open-source. Es un, es un sistema que está desarrollado para, la, para aplicaciones contenerizadas, que principalmente trabaja con Docker, ¿vale? Y que mmm, este no crea las imágenes de Docker, él las gestiona, las imágenes las hacemos en otro sitio. Y el sistema de orquestación de contenedor es un sistema de orquestación de contenedores, como estamos diciendo, que distribuye de forma inteligente los contenedores en todos los nodos, que los que administra las cargas de trabajo en cada uno de ellos, voy a darle para atrás, gestiona la carga de cada uno de los nodos. Si yo tengo seis nodos, en cada, cada uno de ellos los voy a poner para que trabajen a una carga equivalente, uniforme, al 30% todos, al 40%. Y tanto los datos como, las propias, como los propios contenedores, él lo va distribuyendo para que todo fluya de forma fluida. Facilita la gestión de esos contenedores, provee la alta disponibilidad. Mirad, la alta disponibilidad de este, en este esquema es porque si yo tengo una aplicación aquí que sea la de... La matrícula que decíamos, y veo que está un poco ya colapsada, levanto en esta otra máquina que está aquí la, la aplicación, el contenedor de matrícula. En realidad es un pod, que hablaremos un poquito más ahora de, del tema de la nomenclatura. Bueno, pero dentro de un pod van contenedores. Levanta aquí y levanta aquí, y ya tengo alta disponibilidad. Si a mí esta máquina se cae entera, tengo la sede remota que está habilitada, o la sede en nube, ¿vale? ¿Eh? ¡Genial! Simplemente genial. Es muy modular y tiene muchísima flexibilidad. En este concepto de aquí lo estamos viendo claro. En mi ordenador, en tu ordenador, en cualquier sitio se puede montar esta tecnología, ¿vale? Pues siempre es mejor montarlo, evidentemente, en, una, en sistemas híbridos, ¿no? Que es a donde tendemos en, tanto en data centers nuestros como en otros data centers públicos privados. Bueno, pues, bueno, aquí, aunque he puesto muchos conceptos, no me voy a parar en ellos porque no es el objetivo a, a, a entrar en profundidad en todo esto, pero lo dejo aquí para que esté escrito y así, si alguno quiere profundizar, tenga por lo menos los conceptos más importantes descritos. De ¿vale? Como hemos dicho, lo, las características principales antes está el, el, la capacidad de que, un, de que los direccionamientos IP vayan por nombres, que tienen su propio DNS, cada vez que se genera un, un servicio, que vamos a ver ahora, eh, un, un deployment que vamos a ver ahora, eh, todos los pods y todas las cosas están perfectamente identificados. No tengo que andar con la IP del contenedor ni nada de eso, sino que yo ya me identifico por la propio de, el propio nombre y por unas etiquetas que se van poniendo a los servicios. Esto permite, además, que el balanceo entre, un, entre, entre el tráfico sea de una forma sencilla, y abstracta para vosotros, para nosotros. Yo le digo que quiero dos aplicación, una aplicación que, eh, que, que levante dos pods por si acaso falla uno y, y así pues el otro está, funciona, eh, está funcionando y si se cae levanta el otro automáticamente y, y se conectan automáticamente unos con otros. Me despreocupo de todo lo que hay debajo, que en el curso de vende veremos eh, el lío que hay ahí. ¿no? Bueno, no es un lío, sino que hay que saberlo y ya está, de cómo se conectan. Eh, contenedores y demás. Eh, el almacenamiento permite eh, gestionar... El Kubernetes, eh, que se representa así también, K8S, ¿vale? Kubernetes permite eh, prácticamente hacer todo tipo de, de, de almacenamiento persistente o volátil, ¿no? o no persistente. O que, por ejemplo, eh, permite hacer mm, almacenamiento de bloque, almacenamiento de, de ficheros, o incluso de object store de, de objetos almacenamiento de objetos vale entonces esto nos va a permitir trabajar prácticamente con cualquier, cualquier tipo de tecnología de almacenamiento vale entonces lo puedo poner en local en un proveedor cloud o en cualquier tecnología de estas que ahora hablaremos un poquito de estas vale simplemente por por culturilla los despliegues de las aplicaciones que esto es muy importante son muy fáciles de hacer y si yo me equivoco y implanto una nueva versión, porque he montado ahora, yo qué sé, una sistema de matrícula con una nueva funcionalidad, el rollbacks, o sea, la marcha atrás, el pasar de una versión 3 a una versión 2.9 es sencillo. Porque eh, los pods, que son la unidad mínima de Kubernetes, siguen ahí existiendo hasta que se asegura que está funcionando y, y, y se apagan, cuando ya está funcionando y si veo que no funciona, puedo retroceder hacia atrás, hacia hacia una versión anterior, ¿vale? De una forma bastante sencilla. Luego también el tema de, de, lo, de las ejecuciones batch automáticas, que, que también son fáciles de hacer con este con este con esta tecnología, reemplazando a aquellos contenedores que vayan fallando o que, o que necesiten repos, reponerse y demás. Eh, la planificación col coloca automáticamente los controles en los mejores nodos según sus requisitos y otras restricciones. Ya lo hemos visto en la, en la pantalla anterior. Él planifica cómo va a ser la infraestructura y dónde va por nosotros, lo hace por nosotros. No me tengo que pelear yo para ver dónde coloco uno, dónde implanto la otra aplicación, sino que son aplica aplicaciones que son completamente movibles. Se mueven de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque imaginemos que un contenedor al fin y al cabo es algo que hace una, una funcionalidad sencilla y si ese contenedor se, se muere, no pasa nada, levanto otro y ya está. Porque los datos, según cómo lo hayas tú configurado, pueden persistir y los datos son, lo, son los mismos, no hace falta que, que, yo, que yo controle o, esos datos dentro del contenedor. Es decir, a ver, me paro un momento. Un contenedor al final es como un cerebro ejecutando cosas, pero no tiene, tiene datos volátiles. Si el contenedor se para, los datos se pierden. Entonces, para eso existen los volúmenes que ya dimos en el curso anterior, que permite que los datos persistan en algún sitio. ¿Dónde? Ya veremos. En Kubernetes, un montón de sitios distintos. vale Simplemente eso. Se autorrepara, reinicia aquellos contenedores que fallan por ti. Tú no, no tienes que estar pendiente de nadie de que esta aplicación esté o no operativa. Él ya sabe que tiene que que tiene que rehacerse. Ahora veremos un poco cómo hace todo esto. ¿eh? Vamos, a ver, vamos a ver su... Vamos a hablar de la arquitectura de esto para que veamos cómo lo está haciendo. Porque parece magia. Y es que a mí, aún así, eh, las, prue las pruebas que hemos hecho y demás, aún así me, me sigue pareciendo magia, porque esto, hacerlo tú mismo, es muy complicado, todas estas funcionalidades. <coughs> lo que hemos dicho de las configuraciones, eh, o sea, guardar un mapa de configuración y de, y de los y de las claves secretos que tenga. es fácil porque ya viene preparado para ello eh, y el, ya hablábamos de antes del escalado y el autoescalado tanto a nivel de pod como a nivel de, de, de nodo que eh, vamos a hablar un poquito más en profundidad del escalado porque hay varios tipos vale bueno este es el esquema fijaros este es el esquema este de aquí pone master vale son las máquinas físicas o virtuales, donde yo he montado e instalado un nodo master Aquí están los master que son los que el cerebro que va a gestionar. ¿Qué? ¿Dónde van los contenedores? ¿Dónde van los contenedores? En otros nodos. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, todos los nodos master que tú quieras. Cuantos más nodos master tenga, mejor, porque así, eh, si tú solamente tienes un nodo máster, y se pues, ha fastidiado todo, todo el Kubernetes, ¿vale? Entonces, si yo tengo dos o más, pues mejor. Y los, los nodos workers, ¿vale? Un nodo worker es donde al final se eh, corre el contenedor o el pods, ¿vale? Que vamos a ver ahora. No pods, eh, como vamos a ver ahora, es una nomenclatura que tiene Kubernetes para identificar un conjunto de contenedores. Y entonces, tengo mi cluster de Kubernetes, que es este, con un montón de nodos, que son los que trabajan, donde se corren donde corren todas las... Este puede estar en Amazon, este puede estar en físicamente en mi, en mi dependencia, este puede estar donde yo quiera. Porque a la hora de crear el cluster Kubernetes, yo le tengo que decir, venga, este nodo dónde está aquí, este aquí, este aquí, este aquí, ¿vale? Y tú haces eso, lo haces eh, de una forma mm, y explícita. Tú les dices de dónde está la infraestructura. Entonces ya tengo mis tres nodos, por ejemplo, y cuatro workers. Entre ellos se van a comunicar. ¿Cómo? Vamos a verlo ahora. ¿vale? Bueno, pero antes de ver, eh, entrar en profundidad en cada uno de los tipos de objetos de Kubernetes, vamos a ver por qué es el, es el entorno de facto, de, de, de orque el orquestador de facto, ¿no? Pues porque aquí eh, es la aplicación siempre la vas a tener disponible, siempre la vas a tener disponible. Si lo programas bien, ¿vale? Hay por ahí... Un, una noticia ¿no? que dice cómo cargarse Kubernetes, ¿no? haciéndolo todo mal. Evidentemente tú tienes que saber cómo configurar el sistema para que sea indestructible y tus aplicaciones no se caigan. Eh, porque también ¿Por qué también? Por la escalabilidad de las aplicaciones, porque soporta todas las nubes, o sea, te vas a, te vas a, a cualquier eh, operador y... De cloud y ahí tienes ya, normalmente mmm, debe ser así, Kubernetes preparado para que funcione. Eh, es open source, ¿vale? Es muy, muy maduro y está amparado por la Cloud Native Computing Foundation, ¿vale? Esto, mmm, en la siguiente transparencia, os he puesto quiénes son los que están detrás, los peces gordos. Está aquí, como podéis ver, Google, Amazon, Microsoft, Red Hat... ¿Vale? Cisco, están los peces gordos detrás de todo esto. Entonces ha tenido un amplio crecimiento en poco tiempo, ¿vale? En, en el, en el, en en, de un año para otro, el 60% en el, en el ámbito de empresa. El 71% de las empresas que lo utilizan lo hacen para mejorar el escalado, pero es que tiene muchas más funcionalidades, no solamente el escalado. Es eh, la facilidad de, de que una vez que está montado todo esto en cloud, es la facilidad, la, la tranquilidad de vivir con un sistema que está respondiendo, que está funcionando, que una vez montado, eh, te da esa capacidad de gestión de monitorización sencilla. En GitHub tenéis miles y miles de comentarios eh, y el 50% de las, grandes empresas, de las empresas grandes y pequeñas, creo yo también, medianas, van a, van a, van a, van a montarlo, van a montar este sistema. En este mapita que me gusta poner de vez en cuando estamos aquí, ¿vale? Contenedores como servicio. En OpenShift pasaremos luego a plataforma como servicio. Entonces, estamos aquí donde tú desarrollas lo que está eh, en naranja, ¿vale? Y el proveedor, pues, te provee el CPD, los servidores, la máquinas, Depende como tú quieras, ¿vale? Pero aquí estamos en este bloque de, de Cloud Nativa, ¿vale? Donde ya las aplicaciones se desarrollan pensando en contenedores, ¿vale? Que yo hoy en día ya no veo otra forma de hacerlo. Fijaros que la estructura, la arquitectura de Kubernetes y la de eh, ¿cómo se llama? la de Docker eran tres partes: cliente, demonio y repos repositorio de imágenes, poco más. En Kubernetes tenemos varias cositas más, que no son muchas tampoco, no creáis que esto parece complejo, pero no, la verdad es que es bastante, bastante intuitivo. Pero tiene, en esta primera slide vamos a ver. La, la estructura básica que son cómo accedo yo a, de, a darle las órdenes, el QCTL, el ¿no? Este de aquí es el cliente donde yo entro en Linux y digo, venga, QCTL eh, crear un, un nuevo pod o crear un nuevo servicio o un nuevo tal o un deployment. Y yo doy la orden, ¿vale? Y escribo el código en mi terminal y en función del de código que yo le diga, hay una API que es, está de aquí que va a permitir entender este código y hacer cosas. Pues, oye, levántame el, un, un contenedor que tenga WordPress. Muy bien, yo le digo la orden aquí, que no entra no entra en, en este en este webinar, no vamos a entrar en un código, aunque hay un pequeño ejemplo ahí, sencillito. Pero simplemente yo doy el código, me lo carga y él solito en la infraestructura que él gira me genera el pod, que aquí está el contenedor, uno o varios contenedores, donde va a estar mi WordPress y ya está. Y yo le digo, oye, señor, eh, quiero además dos, eh, dos pods que mi, para que mi página web funcione bien. Y si no, levanta cualquier cosa. Pues este de aquí es el que controla esto. Este es eh, cuántos pods tiene que haber, cuántas réplicas y demás. Entonces, fijaros que el nodo master es el cerebro, ¿vale? Que tiene varias cositas que las vamos a ver ahora. Y el nodo minion o worker, ¿vale? Minion se llama minion también. A mí me gusta llamarlo worker. Que es donde va a estar pues trabajando el, post, ¿vale? Si este no, si solamente tenemos dos nodos, uno master y uno minion o y uno worker, en el momento que se cae uno de los dos, fastidiamos toda la historia. Ahora vamos a ver cómo se que hay un sistema gratuito que se llama MiniKube que te va a permitir en tu portátil trabajar con, con Kubernetes de una más sencilla con un nodo master y un nodo minion y un nodo worker, ¿vale? Aquí ampliamos un poquito más algunas funcionalidades donde podéis ver, por ejemplo, cómo se conectan eh, las redes y, y quién gestiona, el, el módulo que gestiona todo eso de las redes y la conexión de pods, ¿quién lo hace? Pues el ETCD, ¿vale? Este de aquí. Hemos visto ya eh, el API server, el control manager y, bueno, pues el proxy, Web proxy es el que está trabajando en aquellas direcciones, ¿no? El que comunica con, con los servicios, que es exponer hacia afuera o a donde yo le diga este pod o este, por ejemplo, yo no quiero que la base de datos esté expuesta al exterior, yo quiero que esté puesta por otro nodo que es interno a mi red y que haga algo en concreto, ¿vale? O quiero hacer una intranet que solamente se acceda de un punto, o sea, depende de lo que yo quiera hacer, el QProxy Proxy es donde se configura esto, pero que tampoco tienes que estar configurando esto de una forma eh, a nivel de código, sino que ya veréis que hay ya herramientas como Helm que, que trabaja todo esto de una forma astrayendo desde la dificultad que hay aquí, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo dos nodos worker, que fíjate que hay un pod 1 y un pod 2. Dentro del pod 1 hay 1, 2 y 3 contenedores worker. Y aquí hay un pod que solamente tiene un contenedor. Y aquí el nodo worker 2 tiene dos pods, que puede tener 4, 5 o 1, y tiene cada uno de ellos dos contenedores distintos, ¿vale? Y fíjate que he puesto aquí 1, 2, 3 y 4 y 1, 2 y 4. ¿Por qué? O porque la aplicación quería yo, que tuviese esta configuración para que estuviese más protegido o más es, eh, eh, redundante. ¿vale? Entonces, eh, este de aquí, kubelet es el que gestiona los pods. El que va gestionando los cuantos pods, el ciclo de vida ¿no? de cada uno de los pods y si cerró. Si se fastidia, si no, si si se inicia, si no se inicia, si cuando yo actualizo con una nueva etiqueta, una nueva versión, cuando tengo que. Imagínate que yo digo, venga, vamos a poner la versión 5 de mi aplicación. Entonces él solito, imagínate que pone tres eh, posts, tres containers, ¿vale? Y levanta otros tres. Hasta que estos tres no nuevos con la versión 5 no están levantados, los, los de la versión 4 están funcionando. Y hay momentos en el que está todo ok y dice, ah, ahora apago esto progresivamente y dejo los cuatro, los tres nuevos con la nueva versión. Y él lo hace solito, lo hace por ti, ¿vale? Entonces es fácil el tema de las versiones. de las versiones Dentro de la arquitectura de Kubernetes, pues simplemente por profundizar un poquito eh, en, en este, el kubectl que tenemos aquí es la herramienta de comandos, ¿no? que es el que me permite, igual que en Docker, teníamos una línea de comando, que yo, yo ponía de Docker Run, una aplicación, de lo que sea. Pues aquí es el kubesitiel, ¿vale? Es el, el cliente de Kubernetes que nos va a permitir hacer esto. Más adelante vamos a ver que lo suyo ya es trabajar con Helm o con OpenShift para estar tener que programar tantas cosas. Esto a nivel de pruebas y de, y de, de, de, de desarrollo, entorno de desarrollo que no es de producción, está muy bien. Cuando llegamos a nivel de producción, veremos que, que hacerlo, levantar un cluster de Kubernetes solo con QCTL, pues no, es bastante complejo. Hay que hacer más cositas. Pero bueno, que sepáis que es el más bajo el cliente de más, más, más bajo nivel para poder ver todo lo que ocurre en, el, en nuestro cluster. Y el, el local, ¿vale? hay alguna forma que en vez de yo de montar el Cristo que estamos diciendo, él pueda montar mi Kubernetes. ¿En mi ordenador para poder jugar con él y trabajar y hacer pruebas? Sí. Minicube, open OpenSource, que te va a permitir bajártelo. Un solo node, un solo nodo, como decíamos. Y todo junto. Eh, hay otro servicio que es Spawn, ¿vale? Que permite cargar varios nodos. Y también te va a dar falta en tu, en tu entorno montar Docker. Es decir, cuernetes... Es un módulo distinto de Docker. Tú montas Docker por un lado, lo instalas y luego instalas Kubernetes. ¿vale? Y, tienen que, y funcionan independientemente. ¿Vale? No es Kubernetes, ya no lleva incluido esto, sino que es un módulo más. Es un orquestador de, de contenedores. Y en producción, pues vale, si aquí teníamos el local, ¿vale? ¿Cómo lo podemos tener en producción? Esto, pues. Yo, la verdad, es que no me lo pensaba. Y ya por estos de aquí, que son los peces gordos, eh, en nube telefónica. Yo siempre, por supuesto, como trabajo en telefónica, nosotros ya tenemos a personal capacitado para ayudaros a, a montar tanto en nuestras máquinas, en nuestros CPD, como en los de Microsoft, Google o Amazon, esta infraestructura. Y ponemos a disposición todo el conocimiento que tenemos para ello. ¿Vale? Esto es como servicio. Pero también tú mismo te puedes instalar un stack. En este caso el es stack, ¿no? Un montón de máquinas tuyas y te instalas todo, o con un reward, ¿eh? y te instalas todo esto en tu propio clúster físico y lo haces tú solo. ¿vale? Pues porque tengas gente que sabe de esto. Entonces no te, no te interesa... Bueno, yo nunca lo veo así. Yo siempre veo que lo suyo es ido. Yo monto esto aquí, pero también lo monto aquí o aquí o, con, o con, con todo, ¿no? porque ya la facilidad y la robustez de la solución enseguida se ve. Bueno, permitidme esta pequeña cuña publicitaria de Telefónica. Nuestra propuesta es la de Cloud Garden, que, que el corazón de esta propuesta, estas Kubernetes, es, eh, y tenemos la plataforma... OpenShift, que es la que gestiona Kubernetes con operadores, con cosas más sencillitas, de, aún así más fáciles de gestionar, que lo vemos en el, en el web de, de, de OpenShift, ya es un, un nivel más alto, ¿vale? Está Docker, Connector, OpenShift, ¿vale? Vamos pa, paso a paso. Entonces tenemos todo lo que hace falta para poder trabajar eh, desde ya con, con nuestro, con nuestro entorno de Kubernetes, ¿vale? Bueno, seguimos ahora... Con, con nuestro con, con nuestro Docker, con los Kubernetes, ¿de qué consta, no? Pues, los, consta de los siguientes tipos de objetos, que son muy sencillos de entender. Aquí lo tengo puesto de una forma resumida, pero de menos a más. La unidad básica es el pod, que ahí, donde, se, donde son dos, tres, cuatro contenedores funcionando. Un ejemplo, venga, vamos a poner un pod que tenga eh, el frontend de WordPress, el la página, eh, una base de datos y además vamos a poner un Grafana. Un Grafana que es, eh, bueno, no sé si lo veis pero es un, un software que permite eh, poner gráficas, un, un cuadros de mando y cosas de estas de forma muy sencilla, también Open Source, ¿vale? Muy potente, muy potente, muy utilizado. Entonces, tendría esos tres servicios montados en mi aplicación, por ejemplo, de gestión de un de una industria del contenedor de gas que requiere una... Temperatura, yo que sé, lo que sea. Entonces ahí tengo yo mi servicio que, y le he dado a, al cliente un frontend con WordPress, por ejemplo, poner alguno, eh, una base de datos donde, está, donde se están almacenando los sensores, la temperatura, la presión, y todo lo que yo quiera. Y demás, si habría tres pods, pues esto es lo que gestiona, lo mínimo que necesita Kubernetes. El deployment es un poquito un, un poquito un nivel superior, ¿no? De adaptación, que lo que hace es. Oye, mira, yo quiero que eh, alguien me gestione alguien me gestione cuántos pods tengo que tener. Y yo le digo, ¿qué? Aquí le doy la orden. Pues este de aquí, el, el, el jefe superior, entre comillas, ¿no? El deployment es el desarrollo que yo le digo, venga, yo quiero un pod de no sé cuánto, tres de, tres de, de bases de datos y dos de grafana y uno de no sé qué, de, de, de frontend, ¿vale? Tú haces ahí lo que tú quieres, dices qué tipo de pod quieres y cuántos quieres, ¿vale? Eh, luego están eh, lo, lo, los datos, donde almacenamos los datos, porque si un pod se apaga, pierde los datos. Los datos se almacenan en el propio contenedor, como sabemos. ¿Quién me puede hacer esto? Pues los volúmenes persistentes. Entonces, eso se llama PVPVC, que ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero un poquito más, no mucho más. Pero aquí van los datos, aquí va el almacenamiento, que, como decía antes, puede ser almacenamiento de bloque, almacenamiento de fichero, normal y corriente, como puede ser una estructura de fichero de tu ordenador, o puede ser eh, Object Store, ¿vale? De almacenamiento de objetos que para mí me parece muy interesante ese tipo de almacenamiento, cuando hay muchos datos. Y, eh, y los servicios... Vale, ya tengo los pods corriendo. Tengo mis 3-4 pods haciendo esa lectura de la industria, ¿no? de de, ese, de esa planta de gas que estamos viendo. Eh, ya he dicho que quiero 3-4 funcionando y que se repiten en función de la criticidad de ese pod. Eh, automáticamente Quiero que almacene la información persistente aquí por si se apaga, que se vuelva a reiniciar y tenga aquí la información. Pero, ¿cómo se conecta a esa, todo esto al exterior o con otros servicios. Pues con... Mmm, a mí no sé por qué le llaman servicios a esto, pero en realidad debería llamarse otra forma. Bueno, se llama servicio. Servicios que son configuración de las redes, de cómo conecto un deployment con otro deployment, un pod con otro pod y la relación que tienen entre ellos. ¿Vale? La base de datos se puede conectar con este, pero con este no. Este, el frontend puede salir a, a la internet, pero no puede salir a, a internet y cosas de estas. Entonces, los servicios, es el tipo de objeto que permite jugar con el tráfico de, de, de donde va uno y a otro. Namespace, lo, el namespace esto es eh, la capacidad de y hacer multitenant un, un Kubernetes, por ejemplo. Yo quiero montar un Kubernetes para lo que hemos dicho, para la industria, ¿vale? Y quiero poner eh, los contenidos... Eh, el departamento que lleva el, eh, los gases de, de esta arte. qué pasa con el otro departamento que está en campo, que lleva yo qué sé el producto? También necesitará otra cosa. Pues se monta entre comillas Kubernetes. ¿Para qué? Para que los nombres y la etiqueta y todo eso no estén, digamos, divididas. Y la forma de hacer esto es verticalizar. Me pongo un Kubernetes para, este, para este, otro para este y otro para este y así yo el desarrollador que esté en el Kubernetes 1 no pisa al 2, ni al 3, ni al 4. Y puede poner los nombres y las etiquetas que quiera. Entonces, el namespace te dice, venga, pues vamos a poner el bloque 1 para la eh, interior, el otro para el campo, el otro para eh, las relaciones con los proveedores. Y va hacer distintos Kubernetes en comida eh, o espacios de Kubernetes que no se toman. Y pueden ir el mismo. El mismo recurso físico o lógico que tengamos. O sea, no se pisan unos con otros. ¿no? Eh, es lógico, no se pisan. Y el state set y el replica set lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Vale? Eso, porque creo que es mejor verlo así. Venga, vamos, que queda poquito. Eh, eh, los tipos de objetos de Kubernetes, ah, ya sabemos pues, que si tengo un nodo 1, o sea, un worker 1, esto es un ordenador o un servidor físico 1, y aquí tengo n. ¿Vale? Eh, el n, el 3, el 4, el 20, el, el que tú quieras. Yo puedo tener un worker trabajando con un único Apache. Fíjate, aquí, solo un pod que tiene un Apache. O puedo tener un worker que tiene un pod con tres contenedores. El Apache, el logger eh, y el backup. vale Y aquí tengo dos, tres, ¿ves? Entonces, pero en Kubernetes se llama pod porque esto es lo que gestiona. Un pod con tantos Co contenedores como funcionalidades o microservicios yo necesite. Enseguida estamos viendo el mapeo de contenedor con microservicio o pod, ¿vale? Porque un microservicio puede ser estos tres juntos, ¿vale? A la vez. Y yo levanto el pod y al final es ese microservicio, ¿vale? Siempre son contenedores cosas muy sencillas, aplicaciones muy sencillas y rápidas de ejecutar. El deployment lo hemos avanzado un poquito antes. Eh, ya decíamos que si tenemos los tres, eh, los estos, pero ¿quién le dice cuántos yo necesito, no? Pues se lo dice el deployment. Tú desarrollas, tú escribes un código. Ahora claro, no, no, hace falta. No voy a entrar en ese detalle, pero a nivel de, de lógica es simplemente yo escribo un fichero que yo le digo, oye, yo quiero cuatro copias de mi contenedor X con Y características y entonces yo sé que necesito tengo que necesito cuatro, ¿vale? Necesito cuatro y tengo cero. Pues entonces, lo que hace es, el manager, el, el, le di la orden por el API server y el control manager le dice, vale, venga, pues tengo que levantar dos, como tengo dos workers, voy a levantar dos post aquí y dos post aquí. Imagínate que estaban vacíos, ¿vale? Entonces, la carga la distribuye y levanta dos aquí y dos aquí. Y el deployment es el que gestiona que si este nodo worker se cae entero, pues él solito levanta otros dos pods aquí y se ven levantándose uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Y si ahora se levanta esta, autom automáticamente la carga, clac, clac, clac, la desplaza hacia el otro lado. ¿Vale? Entonces, el deployment es eh, la receta o lo que yo quiero construir, la aplicación que yo quiero construir. ¿Vale? En, o el microservicio que yo quiero construir y luego lo tengo que relacionar con otros microservicios o con otras aplicaciones o con otras funcionalidades, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, es un poco la diferencia entre pod y deployment, creo que está claro, no voy a perder más tiempo en esto porque tengo poco espacio. Eh, los namespace, aquí los tenéis, simplemente aquí tenéis el, el Kubernetes, o sea, Kubernetes que aquí estarían los master y demás, y los hosts físicos y en la misma, decíamos que en el mismo, la misma infraestructura de forma lógica, yo puedo crear un Kubernetes 1, el 2, el 3, el 4, para cada una de las funcionalidades que yo quiera. Y dentro de ello hay, pues, deployment distinto, ¿vale? Un deployment 1, un 2, 3, 4. Y esto me va a permitir trabajar en una misma empresa con distintos departamentos que van a requerir distintas funcionalidades. ¿Vale? Entonces, esto es muy chulo. Porque nos permite que no me tenga que pelear yo con la etiqueta que he puesto aquí de mantequilla. Significa que haga una cosa, pero si la, aquí ya no puedo utilizar la mantequilla, como normalmente esto se desarrolla por distintas personas, esto te permite que no tengas que montar distintos clústeres, sino que en el mismo clac, clac, clac, pongas dif, diferenciación. ¿Vale? Eh, los servicios, lo hemos comentado un poquito de una forma rápida, que es conectar ¿no? las, redes de, las redes de los deployment y de los pods y que de una forma sencilla puedas tú en el mismo clúster eh, ponerle, no acordarte de la IP del... A ver, a mí esta IP me da igual realmente la que está aquí, sino que la que va es la de arriba, la del pod o la del propio deployment que es capaz de vincular a otros. Entonces, aquí los servicios lo que va a hacer es que ¿Cómo me relaciono con, con mis compañeros, con otros pods y con el, el exterior o con otros servicios distintos? Por tanto, un servicio, imagínate, eh, vamos a empezar, hay cuatro tipos de servicios así eh, que se, se ponen como mm, de esta forma, el cluster, el cluster IP, el node port, el load no balancer y el ingreso. Bueno, el cluster IP lo que simplemente hace es este de aquí. ¿Vale? Tengo mis tres pods y le digo, oye, mira, los voy a conectar todos, pero ninguno de estos pods tiene, tiene acceso al exterior. El tráfico es solamente interno. Este tráfico que hay aquí veis no tiene una flecha hacia afuera, ni hay una flecha hacia adentro, sino que se queda solo en, en mí mismo. Porque yo quiero que solamente haga, no quiero que haga nada fuera, esté todo dentro. Por lo tanto, es imposible que nadie entre a, mi, a, a mis aplicaciones de una forma externa. Si yo quiero uh, dar un paso más y acceder desde fuera, pues yo puedo poner y publicar o exponer un servicio que tiene distintos pods o distintos deployment, ¿vale? Para que mm, haga algo. Entonces ya aquí el tráfico ya sí puede entrar y salir desde fuera. Esto aquí he puesto para viene bien para el entorno de desarrollo porque no es lo suyo hacer esto a nivel de seguridad soy ya a empezar a trabajar con el load balancer, vale, que tenemos es el siguiente punto que ya empieza a trabajar con el servicio del proveedor cloud que ya tengáis este load balancer, telefónica tiene este tipo de bueno todos lo tienen, todos tienen este tipo de servicio que permite pues, jugar y que el balancee bien la carga de un sitio a otro y en función de dónde venga pues lo tiras hacia un sitio otro o hacia otro, a, o hacia otro. Y luego está el ingrés, que es más complejo porque esto es como inteligente, ¿no? Como una especie de router que, que entra el tráfico por aquí y él solito es capaz de dirigirlo a un servicio en concreto, ¿vale? Esto requiere un poquito más de, de, de trabajo y de entenderlo bien. No me da tiempo porque tengo poco tiempo en este curso, pero que sepáis que existen esos, uno que es el interno, otro que pone el tráfico hacia afuera del tirón, otro que utiliza el balanceador del proveedor y otro es un modo ingress que que permite pues, jugar con distintos balanceadores, como el Nginx, vale, que permite jugar para que él, con una misma, con un mismo dominio, por ejemplo, puedas trabajar eh, en distintos... Eh, o sea, con, con un mismo acceso, yo pueda tener distintos dominios y que puedan acceder a distintos servicios. Bueno, no, no tengo tiempo. Esto requiere un poco más de complejidad, vale, de, de hacer zoom. Tampoco es el objetivo de este, de este curso. Simplemente que sepáis que los servicios es la forma de conectar los pods y los deployment con el exterior o consigo mismo o con otros otro servicios. ¿vale? Las etiquetas. Bueno, esto es simplemente todos estos objetos que estamos viendo por aquí. Bueno, eh, no sé si tengo por aquí. Todos los objetos que tienen los pods, los servicios, los deployment. Yo les puedo llamar así. Voy a tirar para atrás porque se va a ver más. Aquí, todos estos... Eh, eh, tipos de objetos, le puedo poner una etiqueta, ¿no? Porque así le digo, mira, la etiqueta eh, industria va aquí, aquí, aquí, aquí y todo lo que sea industria yo puedo filtrar por esa etiqueta para ver dónde están porque como los pods están cada uno donde sea pero puedo a acceder a ellos gracias a, la a las etiquetas que es muy, muy poderoso ese, ese servicio Quedaros simplemente con esto, que puedo poner una etiqueta para que defina qué tipo de aplicación va ¿Vale? Y las especificaciones. Bueno, pues igual que en, en Docker teníamos, tenemos el Docker Compose, por ejemplo, <coughs> que yo escribo un fichero eh, YAM, YAM, y que yo le digo, oye, eh, eh, quiero un contenedor para el Apache, quiero un contenedor para el Nginx y quiero un contenedor para, el, para la base de datos. ¿Vale? Pues en Kubernetes pasa lo mismo, sería muy complicado coger el KubeCTL. Y liarse a escribir un comando y otro y otro y otro y otro para componer una aplicación. Cuando yo quiero tener multitud de aplicaciones se utilizan las especificaciones. Que es un ficherito así como este. Este, este que estáis viendo lo que hace es, oye, con esta con esta no, con con no este código le digo, oye, aplícame este, estas especificaciones de aquí. Que es, levántame un servidor Nginx con tres réplicas. ¿Vale? Y ya está. Y el Kubernetes ya sabe que tiene que levantar tres pods, ¿vale? Funcionando y que si se cae uno, se levanta y listo. ¿Vale? Y le dice el puerto en el que va a funcionar. Y la versión del Nginx, ¿vale? Del contenedor Docker, la imagen, ¿vale? Entonces, es muy sencillo hacer un deployment gracias a las especificaciones, porque de otra forma tendría que escribirlo yo con mi código 1. Es un poco lioso. Aquí se. Se quedan siempre guardadas y las vas actualizando, ¿vale? Bueno, simplemente es una forma de escribir sencilla de un servicio. Y, y yo desplegando este, una vez que tengo esto, desplegando esto, ya tengo funcionando mi Angel ¿vale? De lo que quiera. Y, vale, pero claro, todo esto, de escribir esto así, puede ser un poco complejo, aunque para aprender y todo eso, evidentemente, es lo suyo una vez que tú ya tienes un acceso y tienes ya servicios en producción y necesitas más cosas, hay una aplicación de... Oye, ¿no hay una aplicación que me facilite todo este despliegue ya hecho y que alguien me lo haya escrito? Sí. Igual que en Docker estaban las imágenes, Helms, que es la, la aplicación que permite, eh, eh, digamos, ¿cómo lo explico? Tener ya creado todo esto, ¿vale? Para que... Lance un, una, una aplicación completa con, todo lo, con todos los ingredientes. Entonces, Helm es un software adicional, ¿vale? Que se despliega en, la, en, en, el, mismos, en el mismo clúster que te va a permitir gestionar de forma mucho más sencilla que con código y con las especificaciones todo esto. ¿Por qué? Porque ya tiene unas cartas que se llaman charts ¿vale? Eh, que nos va a permitir que ya venga definido y que alguien ya lo haya hecho, que ya esté una plantilla ya definida y que yo simplemente tenga que decir, oye, ejecuta esto y me levanta todo lo anterior. Y ya hay una base, y ya hay un repositorio de cartas de navegación que se llama, bueno, de charts que, que, que ya vienen incluidas. Ahora hablemos un poquito más de Help. Volúmenes. Ya vamos terminando ya eh, los tipos de objetos, ¿vale? Voy un poquito rápido porque ya llevamos una hora y dos minutos. Eh, pero bueno, creo que hemos explicado lo más gordo y fíjate, los volúmenes, me faltaban los volúmenes, ¿no? Hemos dicho que ¿dónde están? Pues pueden estar en el propio host, que es eh, el propio pod, puede tener su propio volumen, pero si se fastidia el pod o se apaga, pierde el dato, pero esto puede ser útil para algunas cosas que yo quiera o que no requieran datos, que no requieran datos. Puedo utilizar de bloque, almacenamiento de bloque, como decíamos, que bueno, no sé si sabéis qué es esto de almacenamiento de bloque, pero te permite coger... Eh, no es una estructura de ficheros normal y corriente como yo tengo en mi ordenador que sería el file system, ¿vale? Sino es eh, yo tengo, ¿vale? Para almacenar multitud de, de, de gigas, gigas de, de datos de forma eh, por bloques y los va gestionando. Él, tú no sabes qué nombre y apellido tiene, sino que sabes que tiene una dirección y ya está, ¿vale? Bueno, de bloque, file system y cualquier otro, realmente. Quedaros con esto. Y aquí están varios tipos. No me da tiempo hablar de cada uno de ellos, pero que sepáis eso, que los volúmenes y donde persisten los datos pueden ser de distintas formas y es súper flexible, ¿vale? Aquí os dejo algunos de ellos para que lo veáis con, con tranquilidad. Eh, lo que sí hay que saber es que los volúmenes pueden estar en el pod o puede estar mm, persistente que son los que hemos visto, lo que quería decir anteriormente. Volúmenes persistentes, este tiene un tipo de objeto, Kubernetes, que le dice, oye, vamos a poner esto de aquí, ¿vale? Que se entiende más fácil. Oye, yo quiero un giga de almacenamiento todo Flash para mi pod que he creado. Kubernetes dice, venga, yo lo tengo en mi propio clúster o en mi propia ah, eh, definición de almacenamiento. ¿Tengo algo? ¿Sí o no? Imaginemos que no. Pues puede pedirlo incluso a, a dinámicos en cualquier servicio de lo que hemos visto aquí en cualquier eh, tipo de volúmenes que hemos visto aquí, ¿vale? En todos estos, preparados para que funcione por uso o por lo que yo quiera, que puede ser en Azure, en Amazon o lo que sea. Hay multitud de formas de hacer persistente los datos. Y eh, hay una cosa importante que lo voy a recalcar, que son las bases de datos. Las bases de datos, eh, hacer una base, una base persistente, para claro, lo que tú haces persistente, digamos, lo que tú persiste en Kubernetes son los pods, pero qué pasa con las bases de datos, ay amigo, dónde está la base de datos. Esto es un esto eh, se puede gestionar de distintas formas. Eh, y la mejor, bueno, un, una de las de ellas es utilizar el tipo de objeto Stateful Set, ¿vale? Que permite eh, una medio réplica, una media eh, redundancia de, de, de, de bases. Aunque hoy en día, a día de hoy, ya he creado unos procedimientos que permiten hacer redundancia de bases de datos con contenedores. No voy a entrar en ello porque es muy complejo, pero que sepáis que se puede, se puede llegar a hacer, ¿vale? Hay por ahí unos, unos logos. El autoescalado. El autoescalado de aquí es que el, el que permite, o sea, doc, eh, Kubernetes permite escalar de dos formas, horizontalmente o verticalmente. ¿Cómo hace horizontalmente? Muy fácil. Yo... Veo que el pod1 está tieso, <ríe> por decirlo de, una, de alguna forma, y entonces levanto tantos pods como necesite para poder funcionar. ¿Hay otra forma de escalar? Sí, de forma vertical. Le digo a este pod que me provisione más CPU y más memoria y ya, ya he escalado verticalmente en el mismo pod o en los pods existentes. Y ahora el, el autoescalado de clúster. ¿vale? Ya a nivel de nodo, mirad este ejemplo. Yo tengo, un, yo tengo aquí un nodo, uno, un servidor, nodo 1, que dice, oye, que no me caben más pods, tío, que tengo aquí dos pendientes. Necesito dos más. Y te dice el clúster, el, el Kubernetes, no te preocupes. Voy a ir provisionando un nodo más. Y te crea un nodo más, él solito. Te lo provisiona pod 1 y el otro nodo pod 1 y pod 2, ¿lo veis? Y aquí está creando los dos a la vez y he montado un nuevo nodo distinto está chulísimo este tema vale por tanto tengo redundancia de nodo tengo redundancia de, de pods que está muy chulo la seguridad de Kubernetes es bastante potente OpenShift que es el siguiente nivel todavía la hace más fuerte vale tiene distintos sistemas vale para el control de, de los roles de quién está dentro de la plataforma o sea los roles el, el, el RBAC se llama ¿Qué tipo de rol es el que yo tengo de acceso? Los secretos que hablábamos antes, ¿vale? De dónde van la, las contraseñas y los tokens, los SSH, y todo ese tipo de cosas. Y eh, qué tipo, qué condiciones tiene que tener un pod para poder ejecutarse en el sistema. Políticas. Pues esas políticas, este pod tiene que tener esto, esto y esto. También. Y las de redes. La, el tipo, yo puedo definir reglas de redes con los namespace, con los pods, con los deployments, con todos los servicios y demás. ¿Vale? Tengo esas políticas. Tengo cuatro ahora mismo aquí montadas, ¿vale? El, profundizando un poquito más, ya hemos visto que, claro, hacer todo lo anterior a modo de código es bastante complejo. Pero a mí me gustaría, como ejemplo, montar un frontal web, un deployment de una base de datos, un servicio de una front-end web, el servicio acordaros las redes, ¿no? y configuración del ingreso que puedan acceder a entre comillas como un router y de forma sencilla, las configuraciones, el mapa de configuraciones tener algún sitio y además quiero un, un, un volumen persistente, un reclamo de un volumen persistente, ¿vale? entonces cómo hago esto manualmente? puede hacerse a modo de ejercicio está bien, a modo de desarrollo y de pruebas está bien, pero es muy tedioso y GEL te facilita todo esto. Entonces, con GEL, cogemos y decimos, venga, ¿esto qué es GEL? Un gestor de paquetes, simple y llanamente, como el Docky Compose. Ya tengo yo creado esto, las cartas, entre comillas. Pensemos en nuestras cartas de, de navegación. Yo tengo que ir a Estados Unidos. ¿Cómo se va? Así. Tengo que ir a China. ¿Cómo se va? Así. Tengo que desplegar... Un, nodo, un, un, un, un nuevo servicio que haga eh, la matriculación de mi, de mi esto ¿Cómo se hace? Así. No me se escribe en otro fichero eh, yam, yam, ¿vale? ¿Y en qué consta? Pues, un cliente y un servidor. El cliente se llama Helm y el servidor es stiller Bueno, el, el, es, es, es el mismo Helm, lo que pasa es que llama, se llaman de distinta forma el cliente y el, y el servidor. Aquí están las cartas, que tú eliges la que tú quieras, y cuando la ejecutas la carta, te pone la base de datos, te pone el servicio 1, el web balancer, el, el, el, el tema de los clientes, la, la personalización de lo que tú quieras montar, etcétera, ¿vale? Y, eh, bueno, aquí tenéis un poco lo que, lo que te permite Helm, pero no, tampoco me da mucho tiempo a, a verlo todo, simplemente que es para facilitarlo, que también está mantenido por la Cloud Native Computing Foundation, ¿vale? por toda la gente que hemos dicho antes, Microsoft, Google y toda esta gente. ¿Vale? Y es muy potente todo esto para el tema de Kubernetes. Los beneficios de GEL. Instalación repetible y un único punto de control. Tú puedes montar todo un sistema, ¿vale? Actualizarlo, desactualizarlo de una forma sencilla. Porque, como hemos visto antes, los POPs se pueden uh, actualizar y hasta que no esté actualizado no apaga el otro o no. Eh, las, son fáciles de, de entender y se pueden personalizar para cada uno de ellos, trabajarlas y amplificar, modificarlas y eh, como hemos dicho el rollback, vale, para que eh, sea fácil retroceder una, una versión anterior. Entonces Helm es el que me digamos el que me permite gestionar mi mi cluster de Kubernetes de una forma más fácil, intuitiva, con cosas ya montadas y sencillas, vale. No tengas que tú partir de cero en una instalación de lo que sea, sino que ya si entras en el repositorio de Helms, verás que tiene un montón de, de cosas ya montadas y sobre ellas ya partes y empiezas a trabajar. Eh, el siguiente paso sería ir a OpenShift, que ya es plataforma con un servicio y que eh, no vamos a ver en esta. En esta, en esta, bueno, no nos da tiempo, y veremos, ampli ampliaremos un poquito de esto de OpenShift más adelante para que veamos cuáles son los operadores que hay ya creados para para Kubernetes, ¿vale? No entro aquí más en detalle. Bueno, conclusión es simplemente deciros que a día de hoy es una de las herramientas más utilizadas y la va y la a seguir siendo, gran crecimiento, mejores continuas, mejoras continuas, fácil de desarrollar y de gestionar por un equipo de, de desarrolladores con metodologías DevOps, ¿vale? ¿Es la fórmula, fórmula mágica de las empresas de TI? Pues la verdad es que sí, es una fórmula mágica. No es la panacea, pues igual que pasa en todo cualquier eh, nueva tecnología que sale. Puede ser que sí o puede ser que no. A día de hoy, la verdad es que es, es, que es muy, muy buena, ¿vale? A día de hoy. Y esto va a permitir que las plataformas... Eh, hoy en día, que antes pensábamos que la infraestructura de los, de los sistemas era para lo que estaba creado los contenedores y ahora ya no, todo esto nos permite habilitar la innovación, y luego ya vemos la infraestructura, pero me abstrae de todo lo que es la infraestructura y me permite centrarme en la innovación, en las pruebas, en lo en todo lo que conlleva eso. Por eso, si aquí hay algún ciclo conectado, seguramente ya tendrás en el mapa, en el radar, eh, contenerizar vuestras aplicaciones o montarlas de una forma con Kubernetes. ¿Qué es Kubernetes? Solución agnóstica o fabricante es un sistema de gestión de contenedores. ¿Por qué decimos esto? Porque y además funciona en, cual, en, en nubes híbridas, ¿vale? Y de forma y puedes alojar aplicaciones de forma nativa en nube. Pero cuidado que Kubernetes no es por sí mismo todo el sistema. El sistema es más cosas: los registros, las conexiones de red, el almacenamiento, la telemetría, la automatización, los servicios, todo eso. Por tanto, si tú instalas en Kubernetes, no lo tienes todo hecho. Hay un paradigma que rodea a todo esto, que, tiene, que, que es igualmente crítico, y que debe, que debe ir de la mano. ¿vale? Entonces, hay muchas cositas que hay que tener en cuenta. ¿Y qué no es Kubernetes? Pues todo lo que no es lo que hemos hablado, ¿no? realmente. Eh, hay empresas que se lanzan con Kubernetes sin son y al final montan un Frankenstein de Kubernetes que es cada vez más costoso. Hay que pararse bien, hay que aliarse muy bien con gente que ya ha pasado por todo esto. Y aquí de verdad pongo la mano en el fuego para que nos llaméis a Telefónica, para que os ayudemos, asesoremos sobre las cosas que tenemos y lo que podemos hacer. Y innovación completa en el canal. Esto ya lo hablábamos antes, va a permitir... Trabajar, probar una vez montado todo esto y desarrollar vuestra aplicación de una forma sencilla. Que sé que es un que es muy difícil lanzar una nueva actualización de un software. La, por ejemplo, la de los abogados. Hay, hay, hay aplicaciones adaptados o de lo que sea, que son súper estáticas, súper monolíticas y difícil de, de esto. Pues hay que empezar a trabajar el tema de este y en y, y cuanto lo tengáis montado, veréis lo fácil que es el desarrollo eh, diario, ¿no? Por eso, la, eh, y además. Eh, todas las muchas de las organizaciones empresas que hay aquí van a quererlo todo en un entorno híbrido por eso kubernetes es que encaja como un guante porque todo es, porque está pensado para trabajar con nubes híbridas contenga su emoción sí todo esto es muy bonito pero se necesita más que una bala de plata para matar al hombre lobo vale así con que esto muchísimas gracias por la atención ha sido un placer para mí estar de nuevo aquí bueno pues ayudando a, en lo que pueda a mostraros bueno, pues las cositas que hay de tecnología y, y de cloud para que, eh, si queréis, sigáis, traba sigáis trabajando y sigáis eh, emprendiendo este nuevo camino que es la nube nativa. Juanjo, no sé si quieres decir algo, no veo las preguntas. De momento no te están preguntando. Eh, podéis preguntar acaba de poner el chat eh, os podéis preguntar todo lo que deseéis a Rubén por favor Rubén, eh, eh, como no se animan, ya te he hecho yo mismo una pregunta. Vale. Voy a ver claro. aquí... Lo tiene en el... Eh, entonces, ¿la tecnología Kubernetes es la mejor forma de montar aplicaciones en la nube? Es una... Es una, es un algo necesario para montar en la nube. O sea, no es lo único. Eh, veremos que hay más cosas como OpenShift, como otras cositas, que, va que todo, todo el conjunto nos va a permitir disponer de nuestras mejores eh, de nuestras aplicaciones montadas en cloud eh, de forma consistente, coherente, con criterio y demás. No es o sea, Kubernetes, no es lo único. Por ejemplo, te hace falta montar Docker, por ejemplo, te hace falta montar Helm. te hace falta montar otras cosas, depende de cada uno. No, el pod no es similar al stack, ¿vale? Aquí pregunta: el pod es simplemente la unidad entre comillas o el tipo de objeto lógico que, que dice Kubernetes para entender cómo, cómo, dónde tengo que montar eso. Entonces, el stack. No, el stack vamos a llamarlo que son los el nodo, conjunto de nodos o mi clúster donde vamos a montar todo lo que todo lo que yo requiera. Luego, ¿vale? Ahí está OpenStack, por ejemplo que permite montar, pues, la infraestructura en, eh, que tú necesites en, eh, de una forma sencilla. Bueno, espero que, espero que de todas formas, es un poco, si no sé si tenéis, es que no sé la experiencia que tenéis, ni si alguien tiene mucha o poca, simplemente esperaba que esa pincelada, ¿no?, eh, sencillo, corto, ameno, que os permita eh, levantarle un gusanillo que sigáis trabajando investigando sobre ello. El Blender que vamos a hacer en unos días, el 15 o 19 de, de este mes, será de Docker. Han, llevo mucho tiempo trabajando, por ejemplo, en este Blender, ¿vale? para que tengáis... A, eh, empecéis a tocar el código, empecéis a tocar cosas, empecéis a ver eh, cómo se monta una infraestructura desde cero. Y, bueno, si tiene, si os gusta y demás, yo qué sé, ya veremos si, si podemos montar uno de de Kubernetes. Bueno, pues, si no hay ninguna pregunta más, solo me queda agradecer a Anjo, el que confía en mí para, para esta presentación y a la Junta de Andalucía también por, por esta oportunidad y, y daros a todos una, un abrazo a cuidaros y nos vemos en la siguiente.